Hola y bienvenidos a News TV. Comenzamos con las noticias del día. Jared Leto y su banda Cersei Seconds More vuelven a la carga. Hace unos pocos meses sacaron su primer single, eh, Welcome World. Y hace muy poco, hace unos meses, sacaron su segundo single, Dangerous Night. Pero dentro de muy poco, 6 de abril, sacarán su nuevo disco de estudio. Que tal y como dijo Jared Leto en una entrevista para el Escuadrón Suicida, en el que Jared Leto hacía de Joker... Dijo que el nuevo disco será muy sensual y muy nuevo. Comienza una nueva era para hacer y se consumar. Lady Gaga actuó los días 25 y 27 de febrero en el Wissing Center de Madrid y en el Palau Sant de Barcelona. Joan Woltz, pero por motivos de salud, ha tenido que cancelar sus conciertos. ¿Sí? Ajá. Sí, perfecto. Vale. Conectamos con Andrea para una última hora. Efectivamente, tras el éxito en España de Lady Gaga, se ha visto obligada a cancelar todos sus conciertos de su gira Joan World Tour. Hace unas horas la veíamos en un mensaje que publicaba en sus redes sociales. Tres. Hello fans, I do not how to describe this, but I am going to cancel all my concerts because I am very ill. I have a illness, so Uh, you know that I love music more than everything, but I promise, I promise I will be back, Esperamos que se recupere pronto y vuelva a los escenarios para emocionarnos a todos. Muchísimas gracias, Andrea, por esa entrevista a Lady Gaga. Y ahora, damos paso a los deportes con mi compañero Damián. Hola y bienvenidos. Comenzamos con la sección de deportes. Hoy hablaremos de la nueva promesa del Herche Club de Fútbol. Francisco Javier Guerrero, con 19 años de edad, ha sido fichado esta mañana por el Herche Club de Fútbol. En su antiguo equipo, el Eche Sporting, ha destacado por meter 22 goles y hacer 10 asistencias. Ahora os pasaremos con una entrevista hecha este mismo día después de su entrenamiento con su antiguo equipo. Fran, Fran, Fran, por favor, un momento, te puedo hacer en una entrevista, ¿te bueno, vale. rápida. Sí, muy rápido, sí. Mira, eh, mi primera pregunta, ¿has estado este año contento con tu equipo? Sí, la verdad es que ha sido un año difícil, largo, mucha intensidad, pero en general los resultados han sido buenos y estoy contentísimo con, con este club, con este sí, equipo. ¿Y en este nuevo fichaje, en un Club de Fútbol, qué esperas de este nuevo fichaje? Bueno, eh, no hay nada confirmado ciertamente, pero si se confirma, pues espero una temporada incluso mejor que esta estar a gusto estar cómodo y sobre todo un trabajo en equipo que es de lo que consiste el fútbol al fin y al cabo y algún trofeo que quieras alcanzar para no, eh, tu próximo eh, año llevo persiguiendo muchos años una liga y nunca la he conseguido y si la he conseguido nunca he podido de algún modo disfrutarla así que me encantaría poder conseguir disfrutarla yo mismo por supuesto bueno muchas gracias Fran bueno, bueno, hemos estado hemos estado hoy con el nuevo jugador del Eche Club de fútbol eh, esperemos que hagas una buena temporada, eh, esto es todo por hoy amigos, buen fin de semana.